Hola chicos, bienvenidos a Passing. aquí estamos grabando vídeos y seguimos con álgebra, la factorización LU. ¿Qué es eso de la factorización LU? Pues mirad, dado una matriz, vamos a convertir esta matriz en dos matrices. LU, porque se están multiplicando, ¿vale? Esta matriz se llama Lower y esta matriz se llama Upper. ¿Por qué Lower y por qué Upper? Pues vienen del inglés... Y es debido a que la matriz lower solo va a tener eh, numeritos en esta parte de la matriz. Y esta otra parte la va a tener completa de cero. Esta es la matriz lower. Y la matriz upper, pues va a ser todo lo contrario. Solo va a tener numeritos en esta parte de eh, la matriz. Porque esta otra la va a tener de cero es ser lioso porque decís, lower, claro, lo lower es abajo, los ceros abajo, upper eh, es arriba, pues los ceros arriba, pues no, tenéis que tener cuidado, es todo lo contrario, solo tenéis que fijaros en los numeritos que, eh, que tienen, si los números están abajo, pues la matriz es lower, si los números están arriba, pues upper, ¿vale? Entonces os vamos a enseñar cómo eh, calcular estas dos matrices y nos va a servir ...para resolver un sistema de ecuaciones, ¿vale? De una manera más sencilla. Pues vamos a ello. Como ya sabéis, en los sistemas de ecuaciones... Eh, ...que resolvemos por GAU... ...lo que hacemos es hacer esto parte... ...cero, ¿no? Pues entonces, si nosotros queremos... ...nuestra matriz Aper... ...que tenga estos ceros, pues vamos a proceder como GAU. Lo que vamos a hacer es que nuestro nuevo 2 ...va a ser igual a... ...la 2 ...más, pues, 2 por F1 y nuestra fila 3 pues va a ser igual a la fila 3 menos 4 por F1 ¿vale? pues montamos nuestra matriz ya sabéis dejamos la primera como está aquí hacemos 0 aquí hacemos 0 y ya tenemos F2 menos 3 más 2 por F1 4 4 menos 3 1 3 por 2 6 más 6, 12. 1 por... Eh, o sea, 4, menos 4 por menos 3 es 12 y 1 es 13. Y... Eh, uy, perdón, que me confundí. 2 por menos 4 es menos 8, menos 1 es menos 7. 3 por menos 4 es menos 12, menos 3, más 3, perdón en menos 9 ¿vale? ya tenemos nuestros dos ceros en esta parte ya nos estamos acercando pero todavía nos queda en el menos 7 poner un 0. y lo que vamos a hacer pues va a ser multiplicar nuestra eh, fila 2 por 7 y sumarla con nuestra fila 3 entonces nos quedarían 1, 2, 3 ya sabéis que eso no cambia 0, 1, 12 0 aquí 0 y haríamos, 12 por 7 sería 84, menos 9, 75. Y ya tenemos nuestra matriz. ¿Qué matriz? Pues tenemos nuestra matriz upper, porque arriba es la que tiene los ceros Esta es la matriz upper. ¿Vale? Voy a borrar y vamos a calcular la lower de una manera muy sencillita, ya veréis. Pues mirad chicos, seguimos aquí. He borrado y he dejado las operaciones que hemos ido haciendo a lo largo de, de nuestro cálculo de la matriz A. ¿Por qué? Porque ahora nos van a ser útiles. Nuestra matriz lower, como ya he dicho, va a tener eh, los números o sea, los, sí, los números abajo y los ceros arriba. Entonces, vamos a colocar nuestra matriz identidad. ¿vale? Y como ya he dicho, va a tener los números aquí. Tenemos los 0 aquí, entonces. Pues estos 0 los vamos a borrar. ¿Vale? Una vez que hemos borrado eso, tenemos que rellenar esos tres huecos que nos quedan con unos números. ¿Pero qué números? Pues son los números que están en los coeficientes de nuestra fila que hemos cambiado. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es... Eh, si hay un menos, pues sacamos el menos. Es decir, aquí hay un menos, pues vamos a hacer esto. F4 más menos 4F1. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es poner todo lo contrario de los coeficientes que tengamos aquí. Si aquí tenemos un 2, como hemos cambiado ese número de aquí, para eliminar este, para eliminar este número hemos usado F2 más 2F1. Pues entonces, este 2 lo vamos a poner aquí, pero como menos 2. ¿Vale? Este 4 lo hemos eliminado con este 4 de aquí. Aquí le hemos sacado sitio, el signo. Tenemos aquí un menos 4, pues vamos a poner un 4. El opuesto, ¿vale? Y aquí tenemos un 7, pues aquí ponemos un menos 7. Ya tenemos nuestra eh, matriz lower y nuestra matriz AP. ¿Cómo comprobamos si lo hemos hecho bien? Pues, como es una factorización de esta matriz, matriz M, pues M va a ser igual a L. ¿Vale? Vamos a comprobar si eso es cierto Tiene que ser igual a 1, 0, 0 Menos 2, 1, 0 4, menos 7, 1 Por 1, 2, 3 0, 1, 12 0, 0, 75 Y vamos a multiplicar Ya sabemos multiplicar nos da aquí 1, 2, menos 2 por 3 es menos 6, menos 6 más 12 es 6, 4 por 1 es 4 y el resto van a ser 0, 4 por 2 es 8, menos 7, más 7, más menos 7 por 1, se queda en 1, 4 no. pues igual a 3. Como veis, lo hemos hecho bien porque nuestras matrices son iguales. Pues veis que es sencillito, ahora vamos a aplicar un ejemplo para calcular un sistema de ecuación. Pues bueno chicos, seguimos aquí con la factorización luz y ahora vamos a ver un ejemplo donde resolver este sistema de ecuación aplicando estas dos matrices que hemos calculado en un momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues visualizar nuestra ecuación matricial, pues tenemos que nuestra m de antes por una matriz columna de variables, tiene que ser igual, a una matriz columna de término independiente. Esta matriz, como ya sabemos, M era igual a LU. Con tanto, si tenemos MX, pues va a ser LU por X. Vamos a separar estas dos partes y vamos a tener L, de U por X. A este paréntesis lo vamos a llamar y, ¿vale? Y ya lo único que queda, que MX es igual a B, pues si tenemos LU por X, pues va a ser igual a B. ¿Vale? Entonces nos quedaría que LI es igual a B y que UX es igual a I. E. ¿Vale? Pues vamos a calcular estas dos matrices y a ver qué nos da. Entonces lo que tenemos que hacer sería multiplicar esta matriz por esta columna y nos quedaría I1 es igual a 2. Nos queda ahora menos 2I1 más I2. Igual a menos 14. Sustituimos en I1 por el 2, nos queda menos 4. Más I2 igual a, a menos 14. Pasamos el 4 hacia el otro lado y nos queda que I2 es igual a 10. Y ahora la última ecuación, pues nos quedaría 4 y 1, menos 7 y 2, más I3, igual a 3. Sustituimos el 2 en I1, nos quedaría aquí un 8. Sustituimos el 10 en I2. Perdón, menos 10 de antes. Estoy hoy que no, no lo hago bien. Entonces nos quedaría menos 7 por menos 10. Y 70. Tenemos 78. Vamos hacia el otro lado y nos queda que y3 es igual a menos 75. Una vez que tenemos esto, pues nos lo guardamos y buscamos resolver ahora la ecuación ux es igual a y. Aquí tenemos los valores de y, pues vamos a montar esta matriz. La matriz u sería 1, 2, 3, que es la que tenemos aquí. 0, 1, 12, 0, 0, 75. Y aquí ya ponemos, como es la matriz columna de variable, pues ponemos x, y, y, z. Y como términos independientes, pues ponemos 2, menos 10, y menos 75. Aquí empezamos por abajo, decimos que 75z es igual a menos 75, por tanto, z es igual a menos 1. Nos quedaría i más 12z igual a menos 10. Ponemos el menos 1 y nos queda i menos 12 igual a menos 10. Pasamos el, pasamos el 12 hacia el otro lado y nos queda que i es igual a 2. Y ahora tenemos eh, voy a que x más 2 por y más 3 por z es igual a 2 sustituimos en x o sea perdón sustituimos en y por 2 nos quedaría aquí 4 y aquí sustituimos por menos 1 nos queda menos 3 y dejamos el 2 nos queda 4 menos 3 es 1 al otro lado y despejamos la x y nos queda x es igual a 1 pues aquí tenéis otra forma de resolver un sistema de ecuación aplicando la factorización luz espero que lo hayáis entendido aunque me he ido un poco por las ramas y si tenéis alguna duda pues preguntarme y yo si queréis hago otro ejercicio de factorización luz para que lo entendáis mejor si te ha gustado el vídeo pues dale a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo chao